Un día hermosísimo en la ciudad de Sevilla y por supuesto hay muchísimos turistas y uno de ellos es el youtuber mexicano Luisito Comunica, Luisito Arturo está aquí en la ciudad, vamos a intentar encontrarlo, acompáñanos en este video especial. están la misión de hoy, encontrar a Luisito Comunica en la ciudad de Sevilla. Quédate hasta el final del video para ver si lo conseguimos. Luisito, ¿dónde estás? Luisito. Luis. Luisito.